Hola, hola, buenas a todos aquí van comentando un día más en la taberna y hoy volvemos con Blood Bowl 2 Este va a ser nuestro domingo de Blood Bowl después de la beta cerrada de Blood Bowl 3 ¿Vale? volvemos, volvemos a la carga con, con nuestra taberna roca negra, nuestro equipito enano Hoy nos toca jugar contra otro equipo enano, o sea, va a, salir, va a ser una batalla barbuda Contra el equipo de Thunder, Minds, Thunder Miners, vale, revisando, revisando la clasificación un poquito Vamos muy bien, llevamos dos victorias en el campeonato Y, bueno, estamos en la parte alta de la tabla ¿No? Hemos ganado una victoria Y cero empates, entonces estamos entre los 10 primeros Tenemos que quedar, si no recuerdo mal Entre los 16 Primeros Entonces, a 8 partidos De momento vamos bien, así que Vamos a por ello les sacamos muchos puntos de equipo Y ellos van a tener un montón de De cositas que comprar, pero bueno Siguiente Uf. Baric tiro largo, tiro largo, el boomer, el boomer, what, el boomer entiendo que es un bombardero, pero el baric tiro largo no sé quién es, pero bueno, a ver, jejeje, <risas> ostras, o sea, tienen, a, aparte de tener potencia por ser un ninjiponano, han tenido pasta suficiente como para comprar dos cuadros estrella, que no sé si serán una máquina de guerra. Vale, tienen uno aquí. Vale, ya está. El tiro largo debe ser un, un matatrolls. Los, los Thunderminers. Vale, estos somos nosotros. Bien, guapetes ahí. Estos son ellos. Vale. Vale, este es. Uh, un cañón. Y un bombardero. El del cañón no sé qué hace, ¿eh? Bueno, ahora lo veremos. Le echaremos un ojo por encima. Y a ver qué nos trae, qué nos trae. ¡Uf! Vale, vamos... Vamos a jugar en defensa. Por lo menos nos quitamos la responsabilidad de tener que jugar con el balón. ¿Qué tiene este hombre? Alma secreta? Vale, solitario, brazo fuerte, manos seguras... Bueno, sí, parece... Es que lleva un cañón, tío. Está muy guapo el modelo. Y el bombardero este que nos va a dar mucho por culo. Vale, este es el que tiene agallas perfecto, defensa, defensa Vale Vale, no, estamos todos igual Bueno, vamos a cambiarlo por este Vale, perfecto Apañado Validar Dios Hombre, yo creo que la podría Llega bien, ¿no? Vale, pueden moverse una casilla adyacente. ¿En serio cae ahí? Madre mía. Vale, turno uno suyo. A ver cómo reacciona. Uy, aquí literalmente te vas a poner ya. Vale. Él va a jugar a nuestro juego. O sea, va a llevar a los jugadores en forma de caja y con eso nos va a apretar, pero.. Esto es defensa. Oh, no, verdad, verdad. Bueno, oye, pues ni tan mal, ¿sabes? Si solo me lo empuja, dime que avanzas Vale, ahora en el siguiente te machaco ¡Oh, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Ah! Eh, vale, sí, me firme Me parece bien Me parece bien, me parece bien Aguantamos ahí el tipo Vale Vale, está muy bien con el defender Me gusta ¿Vale? uf ¿Qué? Dale Hala, píllamela, que aproveche chato La madre que te parió Bueno, por lo menos solo me lo ha aturdido Uh. Me cago lesionado. Pua, pues empezamos bien, pues es un blitzer. Añade uno a todas las tiradas de sufridas por el jugador. Sufridas por el jugador. Bueno, nos las quedamos. No pasa nada. Agarrar. Vale, aguanta, aguanta, aguanta, aguanta, aguanta, aguanta. Vale, bien. Apilamiento, Dios. Cuidado. ¡Árbitro! ¡Árbitro! Oh, ¡Ostras, qué salvaje, tú! Vale. Ha sido un primer turno durillo, ¿eh? Vale, tú arriba. Buah, es que vengo de jugar todos los maratones de Blood Bowl 3. 33% de gallas, Dale. Mi tío. Vale, me lo quedo. Mantenerse firme, Eso está feo. Y aquí. Claro, no tenemos agallas. No, no. Antes de jugarnos dos rojos vamos a jugarnos otras cosas. No. Y si tomamos a este señor. Venga, me gusta. Un dado. Y además, ya se me ha quedado graba joder, la manía de darle al espacio para confirmar la jugada No sé, me hace gracia, me hace gracia Al fin, bueno, al fin y al cabo está bien ¿eh? Dale Vale, tú aquí, a dos dados Vale Vale, muy bien Y me quedo Funcionó o no funcionó, nada Vale, pues nada, tú te levantas Con este nos vamos a ir corriendo hacia el otro lado ya Porque o sea hay que venir a cerrar aquí, sin duda Vale, ahora bien Este aquí, ¿qué tal está? Un dado Me sale entre comillas mejor que tirar dos rojos Vale Pues te empujo para allá Y me quedo y a ti te empujo para allá, vale. Los rojos, bien. Bueno, claro. Uf. Va a estar duro, ¿eh? La máquina va a hacer muy buen su trabajo esta primera parte. Vale, nosotros estamos bien puestos. No puede pasar. Pero ni de milagro. Vale, bien. ¿En serio es.? Has... Joder Aturdido Está feo eso Oiga va! Vale, buen pues, movimiento, no está mal por su parte Vale, viene a cerrar aquí, ahora me placará No, con este no puede placar Bueno, bueno, bueno En serio oh. Bien, bien, bien, bien, bien Me gusta, me gusta Es buen cambio de turno para nosotros Vale Arriba, chico en serio, se me ha quedado la manía del espacio. No es coña. Venga, agallas, dale ahí. Omitir, no pasa. Pero, bueno. Oh, ok. Va a estar muy duro. T Tumbar eso va a ser muy difícil. Aquí un dado. Vale. Vamos recuperando a la gente en la zona centro... Vale, está bien, está bien, está bien, esto está bien... Me gusta... El, este va a ser un problemón... Podemos usar el Blitz de alguna forma... Yo creo que sí... Aquí, así... Un dado... Y aquí... Dos dados... Un dado también... Venga, va. Un dado. Dale. Repetición de tirada profesional. ¡Joder! Ah, vale. Yo también tengo bloqueo. Uf, vale. No cae ninguno. Menos mal. Yo pensé que era un turno Un dado. Y aquí. Un dado también. Es que son todas de un dado. Venga, va. Hay que jugársela. Vale. Yo tengo bloqueo también. Qué duro. Vale, ahora aquí. ¿Nosotros qué tal estamos? ¿A dos rojos? ¿Cómo dos rojos? Ah, pues tírale aquí, venga. Venga, uh, perfecto. y ah, Se queda aquí tumbado encima de la máquina, ¡qué bueno! Vale, uno blanco, bien. Aquí y nos quedamos, sí. Es una posición demasiado comprometida como para avanzar aún. No me gusta. Por lo menos estamos en línea. Estamos aquí todos y bien. A ver esto y tal. Vaya, bueno, no pasa nada. Me la quedo. Madre mía, y encima cao. Joder, puede pasar algo más. No, no, omitir. No voy a gastar el apotecario en eso. Vale, venga, turno 3 Con que aguantemos está bien O sea, cerrar aquí en el centro está muy bien Por la máquina No va ¿Puedes pasar ahora? Vale, no va a pasar O se levanta y un blitz, ¿eh? ¡Ojo! <coughs> ¡Feo! Dios. ¡Arbitro! ¡Oh, qué bien! ¡Oh, venga ya. Bueno. Dios, ¿en serio has avanzado hasta ahí? Qué bien, qué, qué listo, qué listo, qué listo fue. Tiene muchísimo movimiento, 6 de movimiento, igual que un... Tiene más que un blitzer, igual que un corredor. Va, y nada, se está montando la caja aquí. Muy bien, muy bien, muy bien. Está muy bien pensado por su parte. Uf, ahora hay que ver cómo recuperamos nosotros esta posición y cerramos, eh Vale, vamos a sacar esto aquí Vale, me gusta Me gusta mucho Venga, lesiona un cabo un algo no. Vale Vamos a ir con, con metros, con ventaja Vamos a posicionarnos bien Además Tú te levantas, vale. Tú placando aquí, ¿qué tal? 33% de gallas, venga, eso este es, échale un par. Dios. Qué duro está esto. Vale. Aquí nos jugamos una por ello, sí. Buh, qué feo, es verdad, no puede ir directamente por aquí. Es que tenemos que venir a cerrar aquí Es que es importante O sea, no puedo placar directamente Porque si no dejamos mucho hueco Para que él sea capaz de moverse Y eso está feo ah, por ello no Vale, aquí está bien y cerra Hacemos apoyo y cerramos ¿Me la puedo jugar aquí? No Vale, nada, no, pues con este voy a venir aquí a cerrar más y ya está Uh, espérate, ¿me puedo jugar? Vale, vale, vale, yo creo que sí, que me voy a jugar el, el Blitz aquí Gallas... Venga, dale, con un par, yo confío Mierda Joder <ríe> Y tengo otro Venga ya. Madre mía. Apotecario. A ver. Don. Sin efecto a largo plazo. Vale. Joder. Vamos un poquito de lado este partido, eh. Porque además que tenemos... Pff, difícil de controlar. Menos uno en todas las tiras de recepción, intercepción y recogida. Bien, supongo. Vale, vale. Bueno, los hemos parado. Ahora él tiene que usar un blitz. O de debería usar un Blitz Es que se compromete un montón, eh Si no... Si ha venido hasta aquí sin hacer ningún placaje Ahora se compromete muchísimo ¿Cuánta gente tenemos en el banquillo? El Dos lesionados Bueno pues te me cuidas Madre mía, tío Oh, dime que falla y te revienta la boca no, no tumba a nadie, eh Venga, hombre Buah, con este Blitz Una por ellos caete caete caete caete caete mm. Vale ¿Cómo lo vamos a jugar nosotros? ¿Cómo lo vamos a jugar nosotros? Vale Yo no tengo bloqueo, cuidado Aquí Vale, y vamos a decir que sí Vale, y, y, y ya amenazamos el balón Con este... Venga, y lo tiramos para afuera Bueno, no Y aquí nos vamos a quedar Vale Lo siguiente, aquí Con este podemos llegar a acudir Vale, con este acudimos aquí Perfecto, perfecto, perfecto Hacemos el apoyo y tomamos a este Vale, maravilloso Maravilloso Aquí, vale Y lo seguimos Qué mala suerte estoy teniendo con los placajes Aquí, aquí y aquí Sin jugarnos ninguna por ellos A un dado Vale, espérate Aquí esto es un dado también Venga, va. From lost to the river. Let's go. Aquí, venga. Y lo seguimos, sí, para acabar de cerrarlo. Vale, me parece bien. Contigo, ¿qué voy a hacer? Venga, te voy a venir. Voy a venir contigo aquí para acabar de cerrar. Yo quiero tener el balón atrapado y me parece buena opción esa. Vale, ok. Aquí, como salga mal el primer placaje, me muero. Levantarse, ¿vale? Vale, dos dados. Pff, estamos mal. Dios, Dios. Buah. Qué mala suerte estamos teniendo con los. Qué mala suerte estamos teniendo nosotros y qué buena suerte están teniendo ellos, ¿eh? Venga, sí, sí, levántate porque te voy a hacer papilla. Vale, está bien. Empuja, vale. Vale, bueno. Si es listo, no me va a ser. Oh, y va a salir por aquí. El balón no se ha movido, ¿eh? Se puede venir aquí hacia el centro. No creo, porque se queda sin protección. Oh. Uf, esta para nosotros es muy, muy, muy mala zona. En serio, le va a salir un super pase. Madre mía, qué mala la suerte, la suerte la estamos teniendo, por Dios. Vale, aquí, ¿cómo lo vamos a jugar? Yo creo que si lo hacemos bien Podemos empujar el balón para afuera ¿eh? Vale, podemos placar con, placar con este aquí Vale Vaya hombre Vale, ok, esa se nos ha agotado Placamos con este aquí, vale Vaya hombre Venga, repetición, segunda tirada con profesional Vale, me gusta Aquí además te empujo aquí Y tú aquí eh, Y sigo para apoyar Vale Vale, vale, vale esa es, esa, es buena, esa es buena Ahora, con este aquí sí, Vale, perfecto Aquí Y yo sigo Vale, entonces Ahora aquí esta es maravillosa porque... Vale. Te tiro fuera. Me quedo. Reventadlo, por Dios. Mierda. Y ahora te placo balón. Venga ya, hombre. Ah, él no. Él vale, vale. Es turnover, pero él pierde posesión de balón. ¡Madre de Dios! ¿Qué está pasando aquí? Lesionado para el próximo encuentro. No. Costillas rotas. Pierde un punto de fuerza. Pues nada. Lesionado para el próximo encuentro, pero por lo menos no. Madre de Dios. ¿Qué pasa, tú? no 6. Venga. Bueno, hemos salvado el. Talzón suyo. Pero claro, ahora para atacar estamos fatal. ¿Cuántas? ¿Que van ya? Tres lesiones, tío Tres puñeteras lesiones, eh Y todo a raíz de la mala suerte ¿En serio? Un blitzer con lluvia y te lo coge Dios, cuidado Ay. Aguanta Uf, vale. Menos mal Que ya es abuso, tío. Vale, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Esto es importante. Porque podemos... Pueden... Vale, vamos a sacar este nano de aquí. O oh, oh, no. Me quedo, vale. Vale, vamos a tirar a este jugador estrella. Sí. Vale, perfecto. Y encima lo vamos a seguir para estar cerquita de balón Tiene que se lesiona o algo. Venga, venga, venga. Haced vuestro trabajo, chicos. Nada, impo. Nada, no puse vale aquí estamos bien vale Esa dos de fuerza y bueno tenemos los dos bloqueos dos es imposibles es dos imposible también venga nos acercamos un poquito vamos a levantarnos por hacer presión pero vale oye un dado Va, vale No, nah, no tenemos nada más que hacer Ok, fin de turno Está siendo muy duro Está siendo muy, muy duro Es que no sé cómo vamos a trabajar con Lesionados, porque no tenemos peña para... Uy, es que se va afuera. Madre mía, tío, tira yo Dos o tres personas fuera y no se ha lesionado ninguno Y este, bueno, contusión Otro lesionado Pua. ¿Por qué será? Otro a la calle No jugamos, ¿eh? No jugamos el partido Pua. Y marca ¡Oh! Bien, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Dime que lo tiene. Dime que lo pillas otra vez. ¡Ah! ¿Por qué? La madre que me. Oh, oh, oh. Turno 7 encima. Va a ser su turno 8. Vale. Oh, oh, no. Claro, y te ibas a mover. Obvio está. Es que ahora vas a tirar aquí con el frenesí. ¡Bua! Y vas a seguir. No, es imposible ganar este partido No, estamos en la más absoluta de las miserias Estamos en la más absoluta de las miserias Vamos a probar, porque... Vale Y te sigo, qué va, ¡Fua! qué va, oh, bueno, mira, bueno, mira, venga. Nada, tú, ninguna lesión. Bueno, aturdido, ¿sabes? Ojo. Oh. Pff, de perdidos al río. No. Y no puedo hacer segunda tirada. Ah. Oh. Venga. Venga, que no lo tenga tan fácil Vamos, A eso es Venga, ya es el turno Recemos Nah, es que viene aquí, lo empuja y ya está, se acabó, ¿sabes? Nah, qué lástima, o sea, es, es un partido para recoger los trastos, irse a casa Porque no se puede jugar ya ¡Oh! Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, ¡Oh! Empate, te amo Buen trabajo, chicos Vale, turno 8, vamos a tratar de disfrutarlo un poquito Vale Venga Aquí Y te sigo, sí ¡Oh! Vale, todo Dos rojos Uf. Aquí qué tal Uno, venga Vale Vale, y seguimos Bueno, venga Oye, están saliendo por lo menos Tiradas relativamente decentes No está mal Vale, aquí a ver si lo podemos tirar fuera con los dos rojos. Vale, bien. Lo que tú quieras. Y venga a la calle. Vale, me quedo. No. Vale. Y ahora vamos a tirar esto. Aquí. Así. Vale. Dos rojos. Agallas. A por todas. Ahí estamos. Oh, qué bien, qué bien, chicos. 28% falta Dale Con amor ah, Vale No sirvió para nada Ok, fin de turno Fin de primera parte Volvemos al vestuario Porque nos hace falta cervecita para coger energía Para esta segunda Porque vamos Menudo día chicos Menos, menos mal que hemos conseguido aguantar el, el touchdown. Pero vamos, cuatro heridos. Bien, vale. Volve, volvemos a tenerte entre nosotros. Y claro, ellos no tienen nadie en el banquillo. Dios. Acepta el soborno. Yeah. Roja, ¿a quién? Ah, vale, se ha, quedado, se ha quedado la máquina. Y el resto sí que los ha mantenido en el campo. Dios, claro, y ya. ¿Quién tiene agallas? Bueno, vale, o sea, literalmente voy a meter a todo el mundo en el medio porque empezamos nosotros y ya está. Dolor, oh. ¿Vale? A ver qué tal va a caer. Me lo imaginé. Vale, ok, turno 9. Empezamos la fiesta con agallas. No, hostia. Oh, bueno, mantenerse firme. Vaya, no me lo esperaba. Espérate Vale, este placaje me gusta más Vale, por lo menos no lo quitamos de en medio vale, No sigas Vale Vale, me gusta Y no sigas Vale Vale, vale, venga, tumbamos un poquito A la gente, no está mal Tú aquí, ¿qué tal? Una, y tú aquí Uy, uy, uy, uy, uy ¿Y Tú aquí, ¿qué tal? Dos rojos, no Es que este es el problema que tiene Si sale un buen placaje decente El siguiente nos vamos a la mierda Vale, así no Vale Vale Vale Claro, pero ya he seguido y seguido Entonces, tafe Dos, vale Vale, muy bien Me quedo Vale Y aquí no va a salir bien Dos rojos, venga, dale Nah. Ay, ¿cómo se corre este blitz y este corredor Venga, que este tenía que ser Nuestro momento, chicos Que jugamos en ataque, no sé, un poquito de Alegría Aquí estamos bien puestos el línea Total, no pasa nada Pero precisamente la zona del balón, aquí un boquete Enorme Sí, se va a colar, me va a querer pegar aquí y va a entrar a recoger el balón. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Vale, se levanta. ¿Serás capaz? Oh, bien. Yeah. Worth. Ahora, ¿cómo vamos a conseguir quitar este señor de aquí? Vale. Levantas. Tú estás bien ahí, levanta. Ahora, agallas. ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Perfecto! Joder, Si es que no lo tumbaré nunca, tú Vale, tú aquí Sí, dos lados, perfecto Buen apoyo Vale, por lo menos lo echamos fuera de la zona Y, y lo seguimos, sí, sí, sí, sí Vale, ¿qué más queremos? Aquí, ah, no, no, esto tira para la falta Vale, pues vamos a reagruparnos Vamos a meter al... A ti te vamos a meter aquí, ¿vale? Que tú sí que llegas A este nos lo vamos a traer aquí Vale, eso es, que no pille ninguna falta Y vamos a recoger el balón Vamos a venirnos para acá Qué mal se nos ha quedado la cosa, ¿eh? Venga, pues aquí con el 50% de recogida Bien Vale Ahora hay que poder cerrar aquí de alguna forma Aquí podemos salir Dos rojos Y aquí No, esto van a ser dos rojos en todas direcciones No, venía a jugar con las agallas Segunda, tírate otra Venga, va Ahora está solo y esta debería ser buena Bien No me cierras nada, pero bueno, me has quitado a alguien de encima. Estos dos tienen acceso directo. Pues, recemos para que los placas se salgan bien, ¿no? No, esto es falta. Oh, ¡Oh, oh, oh! Vale, esto es falta. Podemos venir contigo a cerrar aquí. Vale, vale, vale, vale. Bueno, bueno, bueno, bueno. Hemos ganado situación, hemos ganado situación. Está bien, está bien, está bien. Somos menos. Eso ya implica bastante. Vale, él ya se va a tirar para atrás. Vale. Bueno, está, estamos bien cerraditos, entre comillas ¿Haremos la heroica? ¿Seremos capaces de meter touchdown. No estamos usando muy útilmente nuestras segundas tiradas Todo se ha dicho, ¿eh? Pero bueno Hay que apretar, hay que empujar Poco a poco Dios vale ¿por qué ahí? bueno, vale, si te vas a mover con él pues también, lo entiendo oh ¿por qué? bueno vale ok, tenemos problemas <ríe> vale, estoy aquí Vale. Y me quedo. Lesiono luego vale. no. algo. Venga. Golpe poderoso. Dale con toda el alma. Ay, tu padre. No. O lo que... Aquí. Agallas. Dale. Oh. Oh. ¡Ah! ¡Venga ya! Pff. Un dado. Es que... Dios... Estamos muy mal. Por encima, él la ha replegado súper bien. Y no tenemos posibilidad de defendernos, pero ninguna. Aquí... Regates... ¡Ah, oh, Dios! Claro. Mm. Qué poco me está gustando todo esto, eh Pero muy poco Aquí te puedes ubicar, sí Pero aquí vamos a hacer un poco y menos A ver este placaje qué tal Venga, un dado, me lo juego Venga, vale, vale, está bien Aquí, y yo sigo, sí Vale Uh. Vale, a ver, tenemos espacio para correr. Me gusta, me gusta. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien. Ahora, con... Vamos a hacer... Ah, ah, ah, me estoy jugando regates. Y no llego con ninguno. Es que aquí es tirarse dos a por ellos. ¡Fu! ¡Qué mal! Hay que pensar y pensar ya. Eh, eh, eh, eh. Vale, me voy a jugar el Blitz aquí, que es menos problemático, entre comillas. Este sí que es un problema. Tiradas allá, por Dios. ¡Oh! ¡Qué bien! Vale. Un dado Venga Y te sigo Vale, nada útil Venga, 83% de la por ello Dime que llegas y te quedas Maravilloso, vale, y así por lo menos Cerramos un poquito que este no tenga acceso tan directo Este llega, este Llega, uff Vale, bueno, veremos a ver qué, qué tal se da Pero yo creo que en el próximo turno ¡Dios! Vale Nos vamos a jugar todas las esquivas posibles eh O sea, es que si hace, si hace falta me las juego Pero yo me voy hasta allá y pierdo el balón allí Mejor de alguna esquiva tonta o Uf. aguanta aguanta aguanta aguanta aguanta aguanta aguanta el balón es tuyo yo confío <ríe> no aquí Ay. y encima va a avanzar él también oh dónde cae en serio aquí hay otra manera de describirlo, eh. ¡Ah! ¡Qué mala suerte! Venga, hombre, qué más quieres. ¿Qué te pongo, un café? Es que no, este partido no es jugable para nosotros ya. Tenía cierta esperanza, tenía cierta esperanza de que este touch, esta carrera, nos sirviera para un touchdown, pero es que así no se puede aquí. Uy. Bueno, claro, y ahora con el frenesí sí. Va, venga, me tumba. Es que estoy desesperado, no. Madre mía. Dios. Vale, a ver. Tú, tú sí, levántate. A ver, vamos a plantear la jugada. Vale, tú aquí, está bien. Vale. Vale, y vamos a seguir Venga, venga, venga, el primero A turno 12 empezamos, vale Bien supongo, ¿sabes? Ostras Venga, ¿qué más? Agallas No, este es el de golpe poderoso Abundado este mejor porque no nos acercamos a la máquina pero oh vale venga otro nada vale esto es un dado vale me gusta aquí me quedo bueno aturdido venga una de cal y otra de arena me levanto, sí. Y voy a venir a la cara aquí, vale. Me la juego la segunda tirada. Vale. Por, por lo menos eso. Vale, que se tenga que jugar el blitz y ya está. Vale, y nos vamos a quedar así. Es que visto lo visto, lo visto un empate es decente. Tal cual, o sea, no hay, es que no hay otra cosa Un empate es decente, estamos como estamos Un empate es buen resultado para nosotros en este partido ¿Lo conseguiremos? Pues no lo sé, tengo mis dudas Oh, digo, la cogerá Vale, vale, vale, vale cambio de posesión Hemos ganado un turno Para nosotros Vale, ¿cómo nos vamos a mover ahora? Estos movimientos en este momento son muy importantes Vamos a aplacar aquí a un dado sí porque no hay otra es esta vale y tú vas aquí vale y te sigas me juego a la por ellos porque no hay otra qué ¿Pero qué ha pasado ahí? ¿Hemos fallado dos veces el A por ellos? ¿En serio? Madre mía Oh, dime que te caes Joder Nada, nada, no, ya está Se acabó Touchdown Touchdown ¿Tan difícil era? Pues dime que se te cae. Uf, por Dios, menos mal. Vale. ¿Y ahora aquí? A dos rojos. Supongo. No. Aquí. Dos rojos. Es que son dos rojos en todos lados. Vale, vamos a recuperar aquí este hombre. Vale. Placamos aquí Venga Vaya Vale, y me quedo Vale, me levanto por Molestar Porque no tiene otro nombre Y placo aquí A dos rojos Sí, lo que sea Vale, me lo quedo Me da igual vale los dos tenemos bloqueo ok pues nada se va a quedar así a ver aquí qué tal está un dado a ver no me voy a jugar la segunda tirada venga ya y me lo aturde a ver van a faltar dioses para que les recemos chicos pero por favor hacedlo venga venga venga venga venga venga la tensión no usa el blitz Uf. Va, aquí. <ríe> aquí. Vale. Vale, tiene sentido. Dios, vale. Venga ya. Que se le resbale. Madre mía, no sé qué estáis haciendo ni cómo estamos rezando, pero esto nos está sirviendo bastante bien. Vale, vale, vale, vale, vale. ¿Cómo, ¿Cómo placamos ahora? Dos turnos. ¡Oh! ¿Podemos correr para ponernos a salvo? Al menos para tratar de tapar el castellano un poco. Vale, vale, vale, vale, vale. Me gusta, me gusta, me gusta. Por si acaso se escapa alguien. Aquí, aquí, aquí. Dos rojos. Dos rojos. Dos rojos. Pues vamos a tirar para acá. Que por lo menos tengo en la siguiente el apoyo. Eh, vale, omitir. <risa> <risa> no, es que no me puedo jugar los esquives. Mismo da para uno que para otro, ¿no? Vale, me da juego. Dime que sale bien. Salió bien, perfecto. Vale, aquí. Y me quedo. Vale, vale, vale, vale, vale. Ahora, visto lo visto, ¿qué más tenemos? No. No. No, en ninguna me gusta. En ninguna me gusta. Vamos a finalizar porque no tenemos más segundas tiradas. Y vamos a ver qué podemos hacer. Dios, no. Ahí, vale. Bueno, sí, porque me lo acercas a la máquina. Ok, te lo compro, ¿qué más? Falla. Dios. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Estamos, estamos. Nuestro turno dice. En un turno ya no llegan. En un turno ya no llegan. ¡Buf! Vale. Ok. Arriba. Hay que levantarse a molestar. Tú. No, en ningún sitio. ¿Y qué tal? Dos rojos Venga Tú tienes agallas por lo menos Vale, bueno, me lo quedo Uf, qué feo está Y ¿eh? no tengo segundas tiradas Vale, tú te vas a levantar Aquí, a molestar Vamos a usar el Blitz aquí Vale Con un hombrecillo nada más Oh, maravilloso Vale, y aparto al corredor Me gusta Y... Te sigo Toma ahí. Presión, ¿no algo. Vale, tú levántate. Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Y vamos a apretar aquí. A dos rojos me da igual lo que salga. Bien. Vale, vale, está bien. Vale, ok. Y te aparto. Y me quedo. Vale, vale, vale, vale, vale. vale. Se salvó el partido. Venga, aquí. Ya, estamos como estamos. Bah. Uf. Bueno, en verdad teníamos que haber aguantado, ¿eh? No llega a hacer el touchdown, pero joder. Eh. Vale, movimientos varios, para aquí, para allá. Madre mía. Ha sido un empate, pero ¿cómo la hemos salvado tú? O sea, teniendo en cuenta la cantidad de gente lesionada que tenemos. No hemos jugado. Dios. Eh, no quiero tener más gente lesionada. Pum, muerto. Uf, vale. Es eso. Teniendo la cantidad de gente lesionada que tenemos, creo que es la primera vez que nos vemos en esta tesitura, ¿eh? Jugar con mucha menos gente. Dios. Aquí, vale. Es que, hostia, impresiona, ¿eh? La máquina es una locura. Vale, y este va a activar el frenzy. Vale, bien. Vale, ya está, fin de turno. ¡Bravo! <risa> Hemos aguantado, tú. ¡Qué manera de sufrir! No, no. ¡Dios! Vale, vale, vale. Bueno, dos victorias, un empate. Es el primer empate que creo que sacamos en toda la campaña. ¿Cómo que partido amistoso, tío? Otra vez no. Otra vez no. ¿Por qué lo cataloga de partido amistoso y no ha contado para la campaña, tío? Cerrar. Mil, ah, 1500 por todos los lesiones que tenemos. Pues no sé por qué lo ponía como partido amistoso. Se ha registrado, ¿no? El agenda. Día 3. Taberna con agra Vale, Vale, vale, vale. Marcador, ¿cómo estamos ahora? Vale, estamos quintos. Con dos victorias, un empate. Los Underminers están aquí. Y nos toca contra... Agenda. Día 4. Sleeping Suckers. Que estos están... Vale, bastante pochos. Aquí, 24. Dos victorias, una derrota. Ah, bueno. O sea, son buen equipo. Dentro de lo que hay, son buen equipo. Nosotros tenemos... A alguien por subir Efectivamente Y tenemos, vamos a tener dos lesionados para el próximo encuentro eh Tira el dado Dale, 6 y 3 Vale Pues estando como estamos Vamos a ponerle defense Bueno, vamos a ponerle golpe poderoso Vamos a ponerle golpe poderoso Vale, sí, vale dar Y vamos a sacar Más lesiones a poder avanzar con eso Pero bueno, teniendo El déficit que tenemos aquí de un corredor y un blitzer lesionados para este encuentro El próximo partido estará complicado Así que Nada Llegados hasta aquí Lo de siempre señores Seguidnos en Twitter a los dos Que van a estar los dos en la descripción, ¿vale? Que comentamos un poquito de todo También seguidnos en Twitch Abrimos directo todos los miércoles Normalmente son las 7, 7 y media Enchufamos directo, charlamos un ratito con vosotros, o jugamos a lo que surja Y también por último